Al otro día Meiky se le presentó a la Junta de Vecinos aquí y vino en Franela para que ellos supieran que él no estaba cortado. José el presidente de la Junta de Vecinos sabe y ellos todo el mundo sabe que Meiky no fue este y que Meiky no está cortado. El mundo está consciente y la comunidad que Meiky no ha hecho ese hecho, que ellos quieren obligarlo a, él, a pagar una justicia, que él no ha hecho eso, ese hecho, ese delito. El que hizo ese delito ellos saben muy bien que el muerto le dio un hachetazo y Meiky no tiene herida. Y, él, y ellos lo, lo interrogan a él saben, el, el hijo del muerto y todo, en un principio saben quién fue que hizo eso. Yo lo que tengo para decirle es que Meike es inocente, a me es que lo suelten y que busquen los verdaderos culpables porque que no fue que cometió el hecho y a que yo lo conozco, a que yo lo conozco y el que fue no tenía tu del tamaño mío y que era, que no fue. Yo puedo decirte que es inocente, que no tiene que ver con la muerte del señor, además cuando pasó el atraco, fueron tres atracos que ellos hicieron la misma noche. Y fueron tres una persona. Lo que queramos es de mentir que Melqui es el culpable de esa muerte de ese señor y queramos que lo suerten, porque no puede ser que un justo pueda pagar por un pecador. Melqui no tiene que ver con ese caso y se lo quieren echar a él. Le quieren, ellos quieren obligado que Melqui pague por lo que no hizo, porque ellos no están investigando el caso y se han centrado en Melqui. Nosotros queremos que suelten a y que salgan e investiguen su caso. Hasta El mismo hijo de muerto sabe quién fue que lo mató y ahí lo dice, pero ahí dice que no lo quieren escuchar. Que ella ha ido allá de la fiscal y no lo escuchan. Ellos quieren como que Makey pague por lo que Makey no hizo. Makey no fue que mató a ese señor. Makey ni lo conocía ese señor.